¿Cuál es, ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Andrés. ¿Andrés André, qué? Andrés Núñez García. ¿Andrés, cuál es tu situación? Eh, no, a mí lo que me pasa es que ese tipo me cogió la cédula del arte de nacimiento para yo para ayudarme a sacar la cédula. La cédula no, ni apareció ni la cédula ni el arte de nacimiento mía no aparece. Cuando voy a la Junta, lo que salgo es muerto en la Junta cada vez que voy a la junta que le dan a la hay más algo muerto en la junta porque ella una gente con el arte de nacimiento mía y quién es esa persona eh, Vlad eh, se llama este, eh, el hermano de, de Miguela. eh, que diablo a mi se me no el nombre de ese me olvida a mí porque este es un gordo, es gordo y el que enterra con el arte de nacimiento mía, es un hombre gordo así Pero, eh, Vi, en, vi, en, vi, en, que, llama, en, ¿En qué tiempo fue que lo enterraron? Llama, ¿En eh? qué tiempo lo enterraron? Fue claro. Hace como tres meses y como cuatro meses. Lo que hace de eso es que, que la alteración de la pared. ¿Entonces tú no has podido conseguir identidad? Nada de eso yo no puedo conseguir. ¿Y las autoridades de la junta qué te dicen? Que yo salgo muerto. ¿no? ¿Entonces qué llamada tú le, le haces a la junta? No, que, busque, que me busca la que nacimiento mía porque yo lo que quiero la que nacimiento mía que aparezca para yo sacar mi cédula porque a mí no, aparece, no aparece ni cédula ni nada